y hey, amigos de etcétera ¿Cómo están? Hoy vamos a aprovechar que mañana sale el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max a la venta en Colombia, en Chile y en Brasil para hacer una primera vista de este que es el iPhone Pro 11 Pro Max eh, y vamos a hacer un unboxing contándoles muy por encima lo primero que pueden ver ...de diferencias con respecto al año pasado. Como siempre, viene el dispositivo. Yo no me acuerdo si los dispositivos anteriores venían... ...con las cámaras hacia arriba o las cámaras hacia abajo. Yo creo que en realidad, los años anteriores... ...el dispositivo ha venido con la pantalla hacia arriba. Ese es nuestro primer cambio... Que vemos básicamente el dispositivo Digamos boca abajo por decirlo de alguna manera eh, De tal manera que se le dé algo de importancia A tal vez el cambio más grande que ha tenido el dispositivo Que son las cámaras Pero antes de ir a las cámaras Déjenme hablamos un poquito de eh, dimensiones, peso y tamaño Este dispositivo eh, mide 158 milímetros por 77.8 por 8.1 milímetros Que es un poco mayor que el iPhone 10S Max del año pasado. Eh, mide cerca de media pulgada más de alto, mide cerca de media pulgada más de ancho y mide cerca de media pulgada más de grueso, pero además pesa eh, cerca de 18 gramos adicionales a ese dispositivo anterior. La pantalla es una pantalla relativamente parecida en el sentido de que mantiene los 1242 x 2688 píxeles. es una pantalla de 6.5 pulgadas, eh, pero tal vez lo más interesante en el caso de la pantalla tiene que ver con una adición y una pérdida. La adición es el número de nits, o sea, qué tan brillante puede ser este dispositivo esta pantalla sube a 800 nits, en realidad puede subir a 1200 nits en, en ciertas condiciones, por ejemplo, de uso de, de mucho refresco en, en ambientes de muy, muy alta luminosidad, pero para que se hagan una idea, este es de 800 nits, eh, mientras que el del año pasado tenía solo 625. Eh, y la pérdida es, este dispositivo no trae 3D Touch, la verdad es que ahora... El, eh, el modelo está funcionando igual que como funcionó el iPhone 10S 10R, perdón, del año pasado y como verán, pues funcionó muy, muy bien a nivel de las cámaras, me voy a ir con esta rápido para, para poder darle la vuelta a, a la, al dispositivo y enfocarnos en él lo más interesante es que esta cámara pasó de 7 megapíxeles a 12 megapíxeles y ahora podemos no solo tomar fotos en 4K en eh, 30 eh, cuadros por segundo Sino que además Podemos tomar Slow fees. El otro cambio interesante tiene que ver con la conectividad Este dispositivo incluye Wi-Fi no solo AC, o sea A, B, C N, G Y AC, o sea hasta Wi-Fi 5 como el del dispositivo del año pasado Sino que incluye Wi-Fi 6 Wi-Fi eh, AX Pero además tiene dos antenas de Bluetooth Lo cual lo hace Incluso más eh, rápido. Eh, y la batería es una batería que ha pasado de tener eh, 3174 mega amperios a, a tener 3969 mega amperios. Interesantísimo y creo que es el foco de todo lo que hemos visto hasta ahora acerca del dispositivo. Es el cambio de las dos cámaras que traía el dispositivo del año pasado por las nuevas tres cámaras. Un eh, lente angular, un lente ultra angular y un telefoto funcionan digamos de una manera súper interesante yo creo que en los próximos días van a empezar a ver nuestros reviews y nuestras fotos para que se den una idea de eh, el cambio radical que ha habido no sólo desde el punto de vista de hardware sino desde el punto de vista de cómo funciona ese hardware más el software nuevo por ejemplo en ambientes de baja luminosidad por ejemplo para tomar eh, vídeos pueden tomar vídeos en 4k de eh, en 30 cuadros por segundo desde las tres cámaras simultáneamente, incluso desde las cuatro cámaras simultáneamente. Y claramente este tiene un nuevo procesador mucho más rápido, tiene un coprocesador nuevo adicional a los anteriores, del cual les hablaremos cuando hablemos de performance. ¿Qué, qué sabemos que según Apple, este dispositivo, la batería de este dispositivo dura hasta cinco horas más que la batería del 10S Max del año anterior. Ahora, no es solo el dispositivo lo que ha cambiado, por primera vez lo que van a encontrar es que viene un cargador eh, de carga rápida eh, y no el cargador de 5 que traía eh, los dispositivos anteriores y es USB-C a Lightning. Y vienen eh, los acostumbrados eh, audífonos y el acostumbrado cable. Hasta aquí ya vieron diferencias, aquí uno es, es un dispositivo que claramente sabe uno cuál es a, a simple vista. Este es el nuevo color verde, eh, la verdad está súper bonito, eh, es como mate en ciertos puntos y es como brillante en los otros. Comenzaremos nuestras pruebas y les estaremos contando. Hasta la próxima.